Mi pieza favorita de, del museo es una pieza pequeñita, bueno, no tan pequeña, es un plato o ataifor califal del siglo X. Esta es de, de cerámica decorada en verde y negro, es característica de, la cerámica de, la, de una cerámica muy cordobesa, que es cerámica verde y manganeso, muy del califato de, del siglo X. Es una pieza que apareció en una excavación en los arrabales orientales, en la avenida de, de Rabanales, ...y formaba parte de, forma parte del de asguard doméstico de una serie de casas... ...muy humildes, de, de campesinos... ...que fueron destruidas por una, por una riada... ...y es una pieza absolutamente excepcional... ...desde mi punto de vista y yo... ...bueno, digamos que soy algo, he estudiado algo... ...la cerámica verde y manganeso califal... ...desde mi punto de vista es la mejor pieza de cerámica califal que hay en... Que, ...que hay ahora mismo, por lo menos en, la colección, en las colecciones de Córdoba... ...yo me atrevería a decir que casi de toda, de toda España. Es una pieza excepcional porque además es de una buena calidad técnica... ...es extraña, hasta cierto punto, dentro de Ajuárez... ...de gente muy humilde... ...lo que significa, lo que está indicando esa pieza también es que... Mmm, ...el nivel material que manejaba la gente de, del siglo X... ...que vivía en Córdoba era bastante alto... Mm, ...algo que luego que luego cambia... ...y además es una pieza que está decorada con un caballo de guerra... ...y que tiene un simbolismo bastante, bastante potente... ...porque hace referencia al califa... ...y a la posibilidad de que esté muerto y sube al paraíso y demás... ...si tuviéramos la pieza delante explicaría cuáles son... Todas la, ...todos los elementos que nos, llevan a, que nos llevan a eso... ...pero bueno esa es mi pieza favorita porque además... ...yo estoy muy cercano a la, a la cerámica verde y manganeso... ...porque ha sido mi, el ámbito de mi, de mi investigación... ...desde que comencé en este mundo de la, de la arqueología".